Aprovechamos que teníamos movilidad y un poco de tiempo libre para salir a recorrer un poquitito de la ruta número 3. Y ¿Vamos? aprovechar los colores del otoño para hacer altas fotos. Nos encontramos ahora mismo en la cascada del río Olivia. Es un lugar zarpado que está a metros de la ruta, no duden en visitarlo, además es un lugar famoso porque acá se filmaron los últimos siete minutos de El Renacido de Rivinen, la película que hizo que Leo DiCaprio gane el Oscar, claramente fue la magia del fin del mundo gente, no tiene nada que ver con su actuación. A ah, pleno No sabía que teníamos un castorcito ¿Algún tip que quieras darnos sobre cómo preparar un mate? No sé si quiero dar un tip Porque seguramente alguien nos va a salir a matar Por el ángulo del mate La inclinación del eje terrestre Y cositas así Lo que sí les puedo decir es que no me gustan los mates de plástico No me gustan los mates de vidrio Y que no sean de materiales tipo calabaza O esas cosas No sé por qué Cosas que pasan Y que no hay que ponerle azúcar al mate Gente, mate con azúcar o mate amargo Los leemos en comentarios Estas yerberas son súper cómodas para todo Para ir de caminata, para llevar en el auto Para guardar, ocupan re poco espacio Y no pierde yerba Y no pierde yerba Y encima quedan... Es eh, genial, genial parada en el día de hoy estamos en cercanías al valle de tierra mayor nos refugiamos atrás de esta casillita porque hay muchísimo viento muchísimo. y no sabemos si va a salir bien el audio o no la idea es mostrarle los colores que estamos viendo ahora son alucinantes este es otro lugar que súper recomendamos para que paren a hacer fotos y a disfrutar un poco de la vista mira Dos años vinimos acá, fue uno de los primeros videos que hicimos Va a quedar no por acá arriba No hablábamos, no es nada, creo que dura dos minutos, tres minutos Así que vayan a verlo porque es esto mismo, pero lleno de nieve Tercer eh tercera parada en el día de hoy. Vamos a estar bajando en una cascadita que hay unos metros después de donde inicia el a de Lagunas Gemelas. Estamos ya en el camino del Paso Garibaldi. Estamos subiendo al paso. La idea es como punto máximo llegar al mirador del Paso Garibaldi. Esta cascadita no es como... Pero está a nuestras manos, a nuestros alcances. Ahí nomás de la ruta y es... Un... Es oh, linda. Wow, eso. Está wow. súper linda. Y está al lado de la banquina. O sea, no tienen que caminar mucho para verla. Y está bueno. Es una parada extra en el camino que pueden hacer, la idea es que puedan disfrutar al máximo cuando salen en la ruta y no vayan a los lugares trillados clásicos y aprovechen todo lo que está en el medio, así que vamos a tratar de hacer eso en estos bloccitos que vamos haciendo Finalmente estamos en el Paso Garibaldi, hay muchísimo viento así Siempre que... que queremos venir para estos lados hay muchísimo viento y nunca podemos filmar afuera Creo que hay un video o dos que venimos hasta acá y grabamos adentro del auto Vamos a tener que seguir viniendo Hasta que podamos grabar esto afuera Lo que sí, los colores están alucinantes Están incluso más Arpados que el domingo El domingo pasamos también por acá Y vamos a hacer un video que no salió <risa> pero Fuimos hoy. un Río Grande y no filmamos nada Pero dijimos, bueno, hoy vamos a aprovechar Y vamos a salir y les vamos a mostrar Cómo está el otoño porque no tiene y, y además, como ya deben haber notado, hay varios arbolitos que están perdiendo las hojas. Entonces hay que aprovechar antes de que queden todos los árboles pelados y sea deprimente. No, no deprimente, pero un poco más aburrido Este es un muy buen momento Para que si todavía no lo hicieron Se suscriban al canal, le den a la campanita Pueden ir a seguirnos en Instagram Que es donde subimos la mayor cantidad de contenido Abajo dejamos los links de Mercado Pago También para todo aquel que quiera hacer una colaboración Realmente valoramos, apreciamos y agradecemos un montón Todas las colaboraciones que ya han hecho Haberlo llevado, pasaron que sea un ratito por los paisajes fueguinos Que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Como siempre, recuerden suscribirse, comentar, compartir con sus amigos, activar la campanita para enterarse cuando subimos video nuevo, que se viene mucho, mucho contenido al canal. Seguirnos en Instagram, que es donde más contenido hacemos. Y como siempre, si quieren colaborar, los links de Mercado Pago están abajo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.